Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Mishu, buenas noches. Buenas noches a todos bien? y todas. Buenas noches. Hoy vamos a ir esperando a que se sumen. Ahí tenemos ya nuestros primeros espectadores. Vamos a sumar ahora a Giovanna y a Mijail. Hola, ¿cómo Hola, estás? Hola, Giovanna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Gio. Ahora sumamos a Mijail Miranda, que es nuestro editor. ¿Quién va a estar haciendo la entrevista? Gio. Hola, Mijail. Bienvenido. Hola, ¿Estás muteado, está? creo, Mijail? Ahora sí. Hola. Hola, Gio. Hola, Mijail. Hola, Mijail. Qué gusto saludarles. Qué gusto encontrarnos hoy y qué gusto poder charlar igual de literatura. Buenísimo. Eh, bienvenidas a todas, a todos quienes nos están escuchando, eh, quienes se han sumado a este vivo. Eh, vamos a esperar, yo creo, hasta y 5 eh, Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas eh, ahí en el vivo de Facebook. Y nosotros vamos a estar pasándolos por acá por... Eh, eh, la transmisión en vivo y eh, también vamos a estarles pasando alguna información sobre dónde pueden encontrar los libros del cuervo, sobre dónde pueden conseguir el hermoso libro que vamos a presentar hoy de Giovanna Rivero, Tierra fresca de su tumba, eh, así que estén atentos a lo que vaya saliendo en la pantallita y como dije hace un momento, déjenos todos sus comentarios, todas sus preguntas, son siempre bienvenidas. Eh, bueno, yo soy Michelle Nogales de la revista Muy Guaso y les voy a dejar con Fernando Barrientos del Cuervo, Giovanna Rivero, escritora cruceña, y Mijael Miranda, que también es editor de la revista Muy Guaso. Adelante, Fer. Pues Michu. Bueno, eh, agradecerles a todos los que se van sumando a la sesión de esta noche. Eh, hace poco... Hemos publicado el, el libro de Giovanna Rivero, el libro de cuentos, el nuevo libro de cuentos de Giovanna Rivero, Tierra Fresca de su Tumba, que ya tiene una edición argentina y una traducción italiana, y que me parece que ha tenido bastante atención durante este año. Eh, por todo lo que ha ocurrido, eh, recién nosotros hemos podido publicarlo, como decía, hace unas semanas. Estamos contentísimos, la gente anda buscando mucho libro y creo que ya tiene algunas lecturas por acá. Eh, y bueno, esta noche yo quería presentarlos a ambos antes de dejarlos conversar. Esta noche Mijail Miranda entrevistará a nuestra autora Giovanna Rivero. Y bueno, Mijail eh, es un periodista que viene trabajando especialmente en el área cultural, eh, primero en la Ramona y luego un emprendimiento eh, que me parece que ha marcado bastantes eh, huellas en el, en el, dentro del periodismo nacional, porque en momentos eh, realmente aciagos y de mucha confusión, eh, ahí he estado muy guaso para, para tirar luz sobre muchas cosas, para informarnos sobre muchas cosas que no salían en los medios tradicionales y realmente es un orgullo para nosotros trabajar desde, alguno, desde hace algún tiempo con ellos en este tipo de featureings que hacemos. Eh, porque eso, ¿no? Admiramos el trabajo que hacen, trabajo dedicado y bien hecho, y que me parece que nos beneficia a todos. Y, bueno, Giovanna Rivero es una autora nuestra, eh, montereña. Eh, Llevamos publicado de ella ya tres libros eh, para comerte mejor 98 segundos sin sombra y este, eh, pero también ella tiene una obra eh, mucho más vasta eh, en la que desca, desca, destacaría Tucson, eh, niñas y detectives. He eh, obtenido en Bolivia el premio Franz Tamayo, por ejemplo, eh, el, el premio de la revista Eñe hace ya cuatro años por un cuento albúmina y también hace, hace tres años Giovanna fue elegida junto a otros escritores como uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana. Así que bueno, yo los quiero dejar con Mijail Miranda y con Giovanna Rivero quienes van a conversar esta noche. Gracias, Fernando. Mil gracias, Fer. Gracias por la presentación. Hola, Gio, de nuevo. Hola, ahora, de sí, nuevo. nos quedamos solitos ahora. Eh, de verdad es un gusto, como decía el Fer, es una gran alegría que finalmente Tierra Fresca de, de su tumba esté en nuestro país, esté circulando en Bolivia. Eh, Hemos visto que la gente eh, es, está comprando muchos libros, se está acercando mucho al libro. Hemos curiosado en una feria que armaron acá en Cochabamba y eso es una gran alegría porque es un libro que, que merece ser leído, que merece circular por los lectores bolivianos. Um, me, me gustaría primero pre preguntar quizás algo un poquito fuera, fuera de contexto, fuera del libro, que tiene que ver con el estreno, bueno, no el estreno, sino la, la noticia que dio Juan Pablo Richter, si no me equivoco, esta mañana o ayer sobre la versión cinematográfica de una novela anterior tuya. No sé si ya tuviste algo de la noticia, sabes algo de la noticia y cómo la tomas, no cómo recibes que, que uno de tus libros esté pronto, pronto de, de convertirse en una película. Bueno, ya es peli, aunque no la hayamos visto. Justo la noticia que Juan, eh, Juan Pablo me compartió primero por WhatsApp y hoy la vi ya en el Facebook, es que eh, la película está lista, ¿no? Tomó mucho tiempo porque él quiso hacerla con extremo cuidado. Yo todavía no la he visto y la verdad es que muero de ilusión y de ansiedad de, de ver esa peli eh, porque conozco el talento de Juan Pablo y sé cómo trabaja. Entonces eh, creo que, que esta expectativa que siento y que muchos sienten va a estar súper colmada. ¿Cómo me siento? Pues así, ¿no? Ansiosa, eh, también un poco incrédula en el sentido de que ver un libro llevado a este otro formato es como un sueño, y es un sueño neptuniano porque ahí está la imagen, ¿no? Materializando de otro modo a los personajes, entonces, eh, bueno, eh, me esperaré a verla. Qué lindo, qué lindo, Gio. Eh, sí, creo que nos hace mucha ilusión, eh, Juan Pablo es un gran cineasta y, y bueno, creo que la historia también eh, está escrita como para, para ser dirigida por, por Juan Pablo, es una alegría y bueno, para la gente que, que no lo sabía, eh, estamos hablando de la novela 98 segundos sin sombra de Giovanna Rivero que prontamente eh, estará en la pantalla grande eh, recién me parece que acabaron de filmar o sea, la película ya está hecha, ya está filmada ya está como que editada y ya restan los, los últimos pasos de la postproducción así que seguramente el 2021 tendremos noticias importantes con la adaptación cinematográfica de 98 segundos sin sombra eh, ahora me gustaría charlar Gio sobre, sobre esta última novela Tierra Fresca de su Tumba eh, este año la lanzaste en Argentina ahora está también en... Bolivia, en nuestro país, gracias a, a las amigos de la Editorial El Cuervo. Eh, si, si la gente no lo sabe, eh, es una colección de cuentos. Eh, son seis cuentos largos, eh, casi nubels. Eh, es una colección muy, muy linda. Yo la, acabo de leer hace algunos ah, la acabé de leer hace algunos días. Eh, me dejó pasmado. Eh, es un libro muy, muy complejo y del que nos gustaría hablar ahora. Pero antes quisiera eh, hablar un poco de tu trayectoria, Gio. Me gustaría saber cómo es que ha evolucionado tu, tu escritura, si es que tú lo consideras así, o cómo se ha ido transformando en este tiempo desde, desde aquel Camaleonas que se publicó en 2001, eh, que lo sacaste con la editorial La Hoguera, si no me equivoco, hasta este 2020 con ya varias novelas, muchísimos cuentos, eh, cuentos muy bien escritos, por cierto, eh, quisiera saber cómo, cómo te has ido transformando como escritora Y quizás para eso lo primero que hay que hacer es hablar de tus lecturas un poquito No eh, no sé si nos podrías hablar de cuáles son las lecturas que te fundan como escritora Cuáles son las lecturas con las que has comenzado a escribir O has sentido ese impulso por escribir eh, Contanos un poquito, por favor eh, bueno, voy a tener que contar algo que muchas veces he contado, y uno siente como que, digo, Ay, se va a aburrir la gente de escuchar lo mismo, pero esa es la autenticidad de la vida, ¿no? de, eso es, es mi verdad, y es que mis lecturas fundacionales son muy sencillas, eh, en el sentido de que corresponden a esa esfera que mucho se ha llamado literatura menor, pero que para mí son un aprendizaje de que, que cuando uno es creadora, nada puede ser menor, ¿no? Eh, por eso le huyo a la jerarquización, a la, a la división rotunda, tajante, entre la gran literatura y esta literatura más pequeña, porque creo que, eh, que como en la vida, todo es heterogéneo, todo va mezclándose. Entonces eh, me remito a la infancia, cuando la sed de, de lectura para mí era tan grande, de, de fantasía, ¿no? de ficción, y lo que había a mi alcance no era la literatura clásica eh, a la que una escritora quisiera adscribirse cuando le preguntan cuáles son tus primeras influencias, ¿no? Eh, yo nunca he podido decir, porque faltaría mi verdad, decir, yo vengo de, de, leer, eh, de leer Hemingway, de leer Virginia Woolf, ¿no? de leer eh, Horacio Quiroga, aun cuando haya llegado al, eh, a esos autores, a esos mundos luego, y también me haya nutrido de ellos. Pero mi, mis primeras lecturas son historietas eh, como Nipur de Lagas eh, Magnum, eh, no sé, Intervalo, Todas estas, eh, esta producción que nos llegaba a Bolivia de Editorial Columba, estas grandes revistas que incluso también llegué a la revista Duda, lo increíble es la verdad. Por eso es que yo le hago un homenaje a esa revista de algún modo en 98 segundos sin sombra, porque esa revista para mí es mi primera semilla de la ciencia ficción, ¿no? Mi abuela la leía y la coleccionaba, era una revista muy gorda de una editorial mexicana, y en esta revista ocurría todo lo impensable, los ovnis, las reencarnaciones, eh, la transmigración de los espíritus, en fin, todo eso que, que luego leí de una manera más elegante en, en otra ciencia ficción, ya lo había bebido de muy niña en esta revista. Entonces, esa es la primera leche materna literaria que yo bebo, ¿no? Y por supuesto están eh, las, eh, en el lado de mi abuelo paterno, que era un gran lector también, las revistas Pocket, de, o mejor dicho, los libritos Pocket de pistoleros, los western. Él leía mucho a Marcial La Fuente Estefanía. Entonces, es a través de mi abuelo que para mí se abre un portal importante por accidente. Por eso también creo, no solo en la heterogeneidad de la literatura y, y rehuyo de las jerarquías, sino que además creo mucho en el accidente literario, en, en el accidente creativo. ¿no? Mi abuelo y yo íbamos siempre a la, al único lugar donde la ficción nos estaba esperando, que no era una librería y no era una biblioteca, era un lugar de canje de revistas. Esto era lo que había accesible en mi pueblo, en Montero. Entonces, cuando mi abuelo y yo íbamos a este lugar y cada uno se abalanzaba sobre sus géneros, eh, se suponía, o mi abuelo suponía, que, que para mí estaban los cuentos escogidos de los que también me nutrí, ¿no? Todo esto está eh, Toda esa mitología de los hermanos Grimm, todo eso lo devoré. También hago homenajes a eso que, que me ha salvado del aburrimiento. Y un día, mi abuelo, eh, yo imagino que él supone que se está llevando un western más y se lleva Pedro Páramo. Entonces, cuando yo llevo a Pedro Páramo, me doy cuenta con las herramientas que tenían, que era solo la herramienta del hambre, que eso que estaba leyendo era otra cosa. Me doy cuenta, eh, aún siendo niña, que yo había llegado a una dimensión del lenguaje que era muy distinta a todo lo que había leído. Y que ese accidente de mi abuelo me estaba invitando a otro tipo de imaginación, ¿no? a, un, a un mundo en el que la palabra luchaba contra la ordinariedad de la vida para crear otra cosa. O se sumaba a la vida para hacer de lo extraordinario de la vida otra cosa. Entonces, eh, ya cuando pasan los años y caigo en cuenta que yo había leído a Pedro Páramo, decido que él es mi primera entrada a la literatura por este accidente, pero que todo lo demás para mí tiene un valor importantísimo, porque tiene el valor de haberme salvado de esa muerte lenta del aburrimiento, ¿no? de haberme abierto la claro. mente, la imaginación. Haciendo un salto abismal a los, eh, cuando publico Las Camaleonas, que es un momento, un punto de inflexión en, en cuanto a la visibilidad eh, nacional, digamos que eh, la gente empezó a enterarse que yo escribía. Eh, en ese momento yo estaba leyendo también algo que, que para mí fue necesario entender en cuanto al manejo del lenguaje y del erotismo, que era El amante de Marguerite Duras. ¿no? Eh, El amante fue una novela que me impresionó mucho por su capacidad de hacer de la brevedad y de la fragmentación una poética, de, de, de despedazar esa gran lógica del mundo en, en frases que lo decían todo con puntos seguidos, muy seguidos, y que además hacían de, de los cuerpos y de este encuentro entre razas, ¿no? porque era un amor interracial, una dimensión tan poderosa, tan capaz de revolucionarlo todo en un momento de posguerra, que eh, me interesó, digamos, recorrer eso, pero recorrerlo en, en mi mundo inmediato contemporáneo. Y si bien Las Camaleonas no está cerca para nada de la estética de Duraz, sí también en ese momento a mí me importaba eh, leer lo que estaba ocurriendo en en Santa Cruz sobre todo, ¿no? Que en esta apertura que tenía a la ebullición de la modernidad, una modernidad que estetizaba las cosas con, con un énfasis distinto, ¿no? Que eh, usaba la belleza física de las mujeres como parte de esa estetización y que de pronto el cuerpo se volvía un campo de transformación, no siempre para bien, no siempre para eh, liberar, sino más bien una suerte de cárcel, en muchos sentidos. Entonces, yo escribo Las Camaleonas desde la parodia. La escribo porque no encontraba en ese momento otro tono, otra ecualización cultural para poder decir eso, que, que me hacía ruido. Pero a, a, a la vez era mi cultura, es mi cultura, ¿no? es, es el mundo donde viví mi adultez, donde eh, nacieron mis hijos, eh, experimenté mi, mi primer matrimonio, entonces todo esto yo estaba intervenida por estas fuerzas culturales y necesitaba también encontrar un código que, que me permitiera enunciarlas a mi manera y con la, con la experiencia de vida que yo tenía. Entonces de ahí nace Las Camaleonas, un, una novela que... Eh, para mí fue muy rico escribirla, la verdad es que me divertí mucho escribiéndola y que tuvo lecturas de todo tipo, ¿no? Algunas que me sorprendían porque reducían los personajes o, lo, o eso que yo había contado a una especie de representación plana y entonces yo empecé a preguntarme si eh, las estrategias narrativas que yo había usado invitaban a esa lectura que, que se plegaba a una mera alegoría plana de las cosas ¿no? entonces es en ese momento también de cierta incomodidad personal como escritora que empiezo a tomar la decisión de estudiar de hacer un, una maestría en literatura pero otra vez la vida te impone sus reglas, entonces yo no podía darme el lujo Tampoco había oferta académica que me dijera aquí está la maestría en literatura cerca de, de tu mundo y la podés hacer aquí teniendo dos hijos y trabajando. No, no, estaba, no estaba esa oferta, eh, digamos, de letos de la vida, ¿no? Ahí a mi alcance. Entonces, considero ya la posibilidad de buscar una beca y salir a estudiar porque necesitaba... Era consciente de que necesitaba otras lecturas, eh, otra, otro tránsito para poder leerme también a mí misma en mi escritura y saber dónde estaba parada y, y que la nebulosa no hiciera de, de mi arte, de, de lo que yo quería proponer, una, una cosa reactiva, que siempre reaccionara a la realidad, pero no supiera cómo metabolizarla de otra manera. Entonces, ahí es cuando... Años después me vine a estudiar a Estados Unidos y ya la vida fue tomando otro rumbo entre las ¿Qué año? Y... Perdón, Perdón, ¿Qué año fue que, que, que te trasladaste a Estados Unidos para comenzar tus estudios ahí? Fue el año 2007 en enero. Eh, Lo recuerdo bien, era um, 4 de enero. Imposible olvidar ese desgarramiento, ese primer desgarramiento que se sufre. Claro, claro. Eh, adelantándonos un poquito quizás eh, al, a este libro, al Tierra Fresca de su Tumba, te preguntaba cuándo había sido este cambio, este desgarramiento eh, respecto a la tierra natal, por decirlo de algún modo. Porque um, Tierra Fresca de su Tumba tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Muchos de sus personajes tienen una condición inmigrante que pesa mucho en ellos y que pesa mucho en sus historias y en la forma de concebir el mundo también. Entonces, no sé si nos puedes comentar cómo es que en este libro, en Tierra Fresca de su Tumba, esta transición hacia este otro mundo y, y también, como nos cuentas, a estas nuevas lecturas y otras formas de entender quizás la realidad y el lenguaje han ido como que destilándose hasta llegar a este punto punto de Tierra Fresca de su Tumba. Sí, eh, bueno, Tierra Fresca de su Tumba es, eh, lo escribo en el lapso de los últimos cinco años, y eh, la verdad es que fueron años muy difíciles en mi propia vida, en todos los sentidos, ¿no? Eh, ya había, desde el 2007 hasta hace cinco años, había pasado tranquilamente poco, más de seis años de de estar afuera del país. Entonces ya esa extranjería empieza a volverse una, como una borra reposada ¿no? en, en todo, en el cuerpo, en las relaciones humanas, en las relaciones con la familia que se queda, se crean otros factos porque, bueno, ya todos aceptamos que estás afuera estás afuera y entonces la vida tiene otra negociación con los hermanos con los padres con los hijos eh, mis hijos viven conmigo acá no y entonces en estos cinco años en estos últimos cinco años ya en esa extranjería más reposada digo las cosas empezaron también a mostrar el, el dolor de, de aceptar esa distancia, ¿no? el, el dolor de decir, por ejemplo, un día me llegué a preguntar, eh, cuando yo me muera, ¿dónde quiero quedarme? O sea, ¿dónde quiero que se queden mis huesos? ¿Dónde? Y para mí esa pregunta que, que parece técnica y sencilla, porque bueno, en Estados Unidos todo el tiempo te... Una vez cumplís 40 años, todo, todo el tiempo vas a recibir ofertas de eh, seguros de, de velorio y, y todo el ritual de la muerte a precios baratos, accesibles, qué sé yo, ¿no? Morirse con dignidad y accesible. Entonces, esa, esa constante oferta del capitalismo de la muerte también aguijoneaba la pregunta de fondo que yo me hacía, que es a quién pertenece mi muerte, ¿no? Es decir, a mí misma, claro, como experiencia, como experiencia que viviré, pero ¿a quién esa post-muerte, a quién le pertenece a, a Bolivia, al lugar donde yo esté en este momento? ¿No? Entonces, es, es la muerte de esa pregunta la que va a plantearme a mí la necesidad de ir creando estas historias que, si bien vienen de estímulos concretos, algunos de, incluso de noticias de, que escuché y a las que les hice un seguimiento profundo, y otras vienen de mi infancia, ¿no? Personajes que, que han estado en mi mundo ya y que clamaban por, me exigían encarnarse. Entonces, los, los digamos, los determinantes que, que plantan así el, el plazo y dice bueno, es ahora que vas a escribir esto, son por un lado esta pregunta que te cuento, y por otro lado, que la muerte también hizo una irrupción violenta en mi vida, ¿no? con dos fallecimientos que, que cambian mi percepción de las cosas de manera definitiva, y que siempre lo comento porque no me interesa, creo que, que la muerte tiene que ser tratada con respeto, pero... No con, un, con el pudor de de esto no se habla, ¿no? no con ese pudor que mata al muerto, porque ese ese espíritu que más tiene que seguir ahí latiendo. Entonces, eh, uno es la muerte de Emma Villazón, que como todos sabemos, todos quienes la hemos querido, apreciado y seguimos valorando su, su trabajo poético, eh, que ocurre eh, de manera sorpresiva, ¿no? Y ocurre y, y de algún modo para mí rompe es un rompeaguas de la vida, es un nacer a otra cosa para mí misma, es nacer a un carpe diem probablemente. Y el, el otro hito es la muerte de mi propio hermano menor en enero del 2018. Que también es decir, bueno, no estoy esta es la compañera de todos los días, ¿no? Esta muerte querida es la compañera de, de todos los días y también es una fuente creativa y es una manera de, de celebrar la vida, en el, no porque somos los sobrevivientes, ¿no? no con esa especie de culpa del sobreviviente, sino es una manera de celebrar la vida porque es su otra cara, ¿no? Por eso es que en... En estos cuentos me interesa que la ruptura de esa membrana entre la vida y la muerte sea muy gradual, no sea así un hachazo, sea casi un umbral que los personajes recorren incluso sin darse cuenta y de pronto miran y están parados en la otra orilla. ¿no? Me interesa justo esa heterogeneidad de la que hablábamos al comienzo. Claro, claro, y, y se nota muchísimo y creo que es una de las cualidades más rescatables del, de, de los cuentos, en, en general del libro. Eh, este acercamiento hacia la muerte en, en los términos en los, que, en los que los planteas, y que creo que no, nos lleva a, otra, a otro de los signos que, que podemos identificar igual en tu escritura, de, eh, quizás de, de los últimos dos o tres libros, eh, creo que en Tucson ya se visoraba y esto, y es esta cualidad mística que, que, les, que les impones a algunos, a algunos personajes, o que les dotas, mejor dicho, a algunos personajes, eh, pero que se va acrecentando, no y, y bueno, creo que, que la muerte finalmente es como que el, el, la última experiencia mística que tenemos eh, como seres humanos, y creo que ese es evidentemente el, el gran tema de, de, este, de esta última colección de cuentos, Um, y me gustaría consultarte un poco cómo has ido trabajando esto de la ritualidad, porque creo que esto que dices que, que la muerte no se presente como un hachazo en los cuentos tiene que ver con que exploras mucho la ritualidad y desde distintas culturas, ¿no? desde distintas formas de relacionarse con la muerte, porque tienes personajes que por ahí tienen una ascendencia nipona, que tienen una forma de acercarse a, a este lado místico de, de la muerte, y tienes, eh, no sé, pues gente de distintos lados del mundo, eh, es igual muy heterogéneo eso, que se van acercando eh, a, a la muerte desde distintas ritualidades y con una riqueza única. Sí, eh, qué buena pregunta, eh, y te agradezco por haberlo notado desde tu sensibilidad, porque evidentemente los ritual para mí es, es central, es esencial, tanto en lo que escribo como en mi propia vida, ¿no? Soy de muchos rituales, no entiendo la vida sin ritos, sin, sin esto que tenía el hombre y la mujer antigua ¿no? Eso que era natural en su vida y que le permitía estar en conexión, no diré armoniosa porque suena inútilmente romántico, pero sí integral, una conexión integral con el sol, con las estrellas, con las plantas, con el propio cuerpo, ¿no? Eso que hacía que el cosmos fuera un gran cuerpo, un gran magma orgánico. Y que, bueno, con, eh, con, con los modos en que hemos llevado nuestra civilización, eso lo hemos ido picando, rayando con un rayador hasta que no nos queda más que un presente vacío, ¿no? Y bueno, la pandemia puso a prueba nuestra falta de rituales, eh, esta crisis del cuerpo y crisis también psicológica masiva, nos ha hecho preguntarnos dónde están los ritos, eso que nos da trascendencia. Entonces, eh, yo intento, y gracias por notar lo que mis criaturas, y justo ayer en un club de lectura al que me invitaron, Hablábamos de, de la palabra personajes, porque en, en el último tiempo yo me he estado cuestionando por qué me incomoda tanto esta palabra personajes, ¿no? Y claro, es por su cualidad de máscara, eh, por su cualidad de, de falsedad, que, que sí, que la, la, por ejemplo, el teatro lo explotó siempre, y que está bien, pero en, ya en cuanto a arts poética, yo pienso que la palabra personaje a mí particularmente me incomoda porque yo prefiero ver a mis personajes como encarnaciones, ¿no? como criaturas en las que la vida está ahí, que no, no son simples funciones narratológicas, sino son encarnaciones de la vida. Y, y como tales necesitan de los rituales porque de otro modo no están vivos, de otro modo están desprendidos del mundo que yo intento dotarles, del cosmos que intento darles. Entonces, eh, trato de que todo ese magma en cada cuento esté palpitando ahí como un corazón abierto. Claro, claro, y se nota, y, y se nota la dedicación que le pones a cada uno de tus personajes, porque... Porque, claro, como, como dices, muchas veces usamos la palabra personajes en, para referirnos a, a los protagonistas de la literatura y en muchos casos sí acaban siendo eh, personajes solamente, ¿no? Pero en tu caso, creo, en especial en este tierra fresca de su tumba, creo que, que la gente que hay ahí, estas criaturas tuyas, eh, a través de esta cotidianidad que se va eh, cincelando a, a, a través de rituales, eh, se, se hacen muy cercanos. Eh, también me despertaba curiosidad la referencia que hacías hace un rato a, a Pedro Páramo porque, bueno, para contarle a la gente que quizás recién se está, se está conectando igual a, al principio de la charla, Giovanna nos contaba que en algún momento decidió que, que necesitaba estudiar más sobre literatura y decidió emigrar, eh, decidió ir a Estados Unidos a estudiar y, bueno, allá… Eh, Estudió durante varios años y, y un poquito antes nos comentaba que una de sus lecturas fundacionales era Pedro Páramo, ¿no? Entonces mi duda es, eh, ¿qué tanto te ha influido? Y bueno, más allá de la influencia en realidad, eh, ¿cómo es que eliges el, el tema para tu tesis doctoral que tiene que ver con, con la literatura mexicana y con el inframundo en la literatura mexicana como tal? Entonces... Eh, me sorprendió mucho esta referencia que hiciste a Pedro Páramo al principio y me gustaría igual que nos comentes un poquito de tu tesis doctoral y cómo quizás ella te ha influido también en, en la escritura y tu acercamiento a la muerte, que creo que tiene características muy distintas y muy particulares que, que, que la de otros autores que quizás abordan el mismo tema. Ah, muy gran pregunta. <risa> Siento que otra vez estoy presentando mi tesis. <risa> uh -huh. Eh, no, fíjate que cuando evidentemente llegó el momento de la defensa, yo también dije esto que me estás preguntando, que de algún modo el trabajo que había elegido para mi tesis tenía que ver con un momento iluminador para mí de la lectura y que era Pedro Páramo, y que de algún modo yo cerraba, o más que cerraba, eh, hacía un círculo para, en esta esfera, ir acomodando los grandes amores de mi vida, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, evidentemente, Pedro Páramo hace el gran libro de los fantasmas, de los Revenants, se adelanta a toda la fantasmagoría más actual, eh, nos cuenta realmente de qué está hecho un fantasma, ¿no? un fantasma como ser político, en que la historia inca y sudaga, y, y que el fantasma es tal porque es un ser político. Entonces yo traté de comunicar un poco de esta idea en, en mi trabajo de doctoral, de investigación doctoral, y trabajé con algunas novelas mexicanas que a mi entender actualizaban un tema que sigue pendiente, que es el tema de la revolución mexicana, ¿no? que se sigue visitando y que sigue ahí como, como un, un gran momento de, de luz, pero también una gran herida, y que se actualiza cada cierto tiempo en la política actual, en, en las formas de la política entonces, eh, por ejemplo, una de las novelas con las que trabajé es Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera. Y en esta novela, que otra vez hay un trabajo fantasmagórico a partir de un recorrido que hace la protagonista, que tiene el, el fabuloso nombre de Maquina, ¿no? que si lo escuchamos, obviamente la primera reacción es es ponerle una tilde y decir es una máquina, y sí, también es una máquina, es una máquina porque está, ha nacido bajo las leyes del capital, pero también es eh, Marina, es la Malinche, ¿no? y en ese uh -huh. sentido es una gran traductora entre estos dos mundos, la vida y la muerte, y para no spoilearles la novela a quienes uh -huh. sean, pues hay que leer ese viaje al, al nuevo inframundo que hace Maquina, ¿no? los inframundos que nos hemos encargado de crear en el siglo XXI, y que eh, otra vez revisan las revoluciones pasadas que alcanzaron un momento de gloria, pero que dejaron grandes deudas, grandes heridas todavía sangrantes, ¿no? y que es, es más o menos de lo que... Yo intenté trabajar, analizar en, en esa tesis. Eh, entre paréntesis, para comentarle un poquito a la gente, esta novela de Yuri Herrera, Señales que precederán el fin del mundo, fue editada en Bolivia por eh, La perro Gráfica, por el taller La perro Gráfica. Entonces, quizás hayan algunos ejemplares y han pasado algunos años desde, desde el lanzamiento en Bolivia, pero quizás si tienen suerte puedan conseguir una, un ejemplar. Es una gran novela. Eh, además, está un, el libro como objeto es muy lindo, el, la edición de La Perra Gráfica. Eh, volviendo un poquito a, a Tierra Fresca de su Tumba, Gio, eh, me gustaría consultarte igual cómo te ha atravesado la academia, ya no en, en, en términos temáticos, sino más en, en cuanto al trabajo de la palabra como tal. Eh, en una entrevista que hiciste con una compañera, con nuestra compañera Jocelyn, comentabas eso, ¿no? que había una especie de radicalización en tu trabajo con el lenguaje y quería que nos cuentes un poquito cómo ha influido la Academia en tu forma de, de escribir, pues. Eh, bueno, la, mi radicalización es justamente para oponer mi resistencia artística a todo lo que la Academia crea que puede controlar. <risa> eh, bueno. Yo le agradezco mucho a, al sistema de estudios de Estados Unidos porque dura primero porque me dio la oportunidad de hacer eso que yo deseaba, que era sistematizar mis lecturas, eh, saber cómo leer otras cosas, ¿no? Eh, acercarme a la teoría, además, que la teoría para mí también es una pasión. Y eh, eso es lo primero que agradezco. Fueron años muy ricos de, de dedicarme a eso, de, de tener el tiempo, de tener un sueldo que permitía, no es, no es un sueldo exorbitante, pero me permitía estudiar, tener a mis hijos y vivir al, al día, pero estudiando. Eh, después de eso, la academia como sistema de trabajo es terrible es súper explotadora, ¿no? Y lo que yo estoy intentando hacer justamente en este momento de mi vida es probarme con mis propias fuerzas y mis músculos que puedo vivir en el margen de la academia, en esa línea que divide el estar totalmente adentro y estar bastante afuera de la academia, ¿no? Vivir en esa frontera es muy complicado. Eh, pero lo estoy intentando, doy talleres de escritura, eh, hago otras cosas, ¿no? justo acaba de llegarme un libro que escribí por encargo, y eh, una biografía histórica. Entonces, eh, trato de, que, de tomar la parte más luminosa de la academia, que es su constante investigación, su teoría, no, su, este enriquecimiento permanente del pensamiento, trato de tomar eso y por suerte tengo cómo, digo por suerte porque mi esposo que sí trabaja plenamente dentro de la academia y además es un súper amante de la filosofía, él trabaja con muchos eh, filósofos, con mucha teoría filosófica que yo adoro también, entonces él es como para mí un radar, una una vía de nutrición muy importante, que quizás si no tuviera esta amistad teórica creativa que tengo con mi esposo y, y, y él estuviera interesado, digamos, en otro tipo de quehacer, tuviera otra profesión, me sería más difícil vivir, como digo, en esa liminalidad en la que estoy intentando vivir, ¿no? ¿Para qué? Justamente para defender mi fuerza creativa, los modos en que trabajo mi lenguaje, sin embargo, eh, le dedico muchísimo tiempo a los artículos académicos. En los últimos años he escrito eh, artículos que me han demandado mucho tiempo, mucha investigación, pero que a la vez, si bien exigen un, un tipo de discurso de, de lenguaje que es otro, de algún modo esa diferenciación entre mi, lenguaje, mi lengua literaria y mi lengua académica esa suerte de eh, relación psicoide entre dos lenguas, en estas dos modalidades discursivas, eh, han permitido que lo otro se vuelva sumamente mío, más libre, más por cuenta mía, ¿no? Porque soy consciente de que en el momento en que estoy escribiendo mi literatura soy yo y nadie más, no hay este, este otro rigor que que está demandando eh, ciertas formas expresivas, ciertas formas de citación. Pero sí agradezco también la escritura de artículos porque es una forma de construir pensamiento, de, de, de trabajar conceptualmente y de algún modo eso también enriquece tus personajes, ¿no? Tú, el, eh, el cómo vas pescando de la vida los conflictos que sí te importan. Entonces, son cosas complementarias, pero, como digo, me está exigiendo a mí hacer malabares en la vida para poder vivir claro. en esta liminalidad. Claro, claro. Eh, igual está tu, tu, tu postura frente a la Academia, es un poco volver a, a lo que nos comentabas al inicio, y estas eh, distinciones a veces muy arbitrarias entre la gran literatura y la pequeña literatura muy, entre comillas, o lo que es válido y lo que se debe leer y aquello que no, porque no vale la pena, ¿no? Es, es, eh, ahí tienes tu venas rebelde muy, muy bien marcada y es admirable eso también, porque como dices, es complicado mantenerse en el margen eh, de la academia y de esos rigores. Eh, para la gente que nos está viendo, quizás es bueno que sepan que pueden seguirte en, en Facebook, en las redes sociales como Giovanna Rivero, ahí te pueden... Te pueden contactar, quizás, o pueden enterarse de, de los talleres que, que estás dictando. Las, eh, las circunstancias de la pandemia igual están permitiendo que gente de distintos lados quizás pueda sumarse. También pueden visitar tu página web, que es giovannarrivero.com. Entonces ahí se pueden enterar un poco más de tu trayectoria, pueden conocerte mejor y también enterarse, como les digo, de los, de los talleres y de toda esta y todo este trabajo que tú haces eh, en este tiempo. Eh, ahora volviendo igual otra vez a Tierra Fresca de su tumba, eh, quizás nos podrías contar un poquito cómo, en términos, en términos más técnicos quizás, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo te ha demandado escribir el libro, eh, si es que has tenido alguna especie de estancamiento con algunos de los cuentos o si es que han sido más demandantes porque el, lo que veo y lo que seguramente la gente que nos está escuchando nota es que… Eh, tu escritura es muy personal muy apasionada eh, entonces imagino que en algún momento es desgastante ponerle tanto de ti misma a, a, a la escritura entonces no sé si nos puedes contar un poquito más del proceso Sí, eh, bueno como por ejemplo el cuento pez tortuga buitre ese cuento surge de una noticia que vi hace unos años que me impactó mucho seguramente la han visto en bolivia también de un pescador de, que naufraga con un compañero en, en una costa mexicana. Y aparece cuatrocientos y tantos días después en otro lugar del mundo, solo, sin el compañero. ¿no? Entonces, en las investigaciones y, y todo el reporteo de medios, él dice que el compañero murió y él lo tiró al mar. Pero las noticias hablaban de una cierta duda de la familia de que cómo era posible que se sobreviv sobreviviera más de 400 días sin comer algo consistente más allá de peces y que seguramente se lo comió. Entonces, la noticia no iba más allá de eso porque repetían los mismos argumentos, pero a mí me queda rondando este este ser humano que es capaz de remontar todo ese tiempo más allá de, de que sea verdad o no que, que echó el cadáver o que se lo comió se queda rondando y digo en ambas posibilidades convierten a este hombre en un ser extraordinario ambas posibilidades lo ponen en, en otro en otro costado de la existencia no y cómo será realmente está esta supervivencia rodeado de, de la sal del mar cómo será esta supervivencia en que escuchas tus pensamientos todo el tiempo este gran monólogo y yo de decido irme por decido escribir el cuento porque me atormentaba y decido además que ese gran monólogo se va a convertir en un gran diálogo en gran no porque esté bien escrito no me refiero a eso sino por la exigencia que va a ser otro personaje de llegar a la verdad no a un, si es que es posible llegar a esa verdad no porque quizás esa verdad se ha quedado para siempre en el mar entonces, ese cuento a mí me, me tomó mucho de mí misma y de, de buscar más noticias para ver qué me daban, me, me, me dieron lo que podían darme, que era el hecho mismo ya descomunal. Y yo puse el resto, eh, puse la imaginación, puse otros personajes, pero además la parte que me costó más fue eh, los registros. Eh, porque cuando considero que el cuento ya está estructurado, lo someto a lectura de, de un amigo que es salvadoreño y que es lingüista, y le digo, ¿qué te parece cómo habla? No, que, que imposible esto, hay que cambiar esto, esta frase. Lo someto a la, a la lectura de una amiga mexicana y me dice, todo muy bonito, pero en esta costa, no hablan así, <ríe> todos los demás salen en la tele, pero en tal parte de la costa no hablan así. Claro. No. Entonces, lo someto a muchas lecturas que tienen que ver con la naturalidad del registro, hasta que creo yo, para, hasta que yo en mi exigencia personal digo, bueno, este registro, esta mezcla de registro eh, natural de la vida y natural de mi lengua literaria ya está. Cuando consigo esta ecualización, entonces consideré que mi cuento ya estaba terminado, ¿no? Pero me llevó mucho, mucho trabajo, mucho ir y venir de textos y observaciones. Ese, ese texto, en, en ese sentido, me exigió mucho pulir el, el lenguaje y todo eso. En, en otros cuentos, por ejemplo, en Piel de asno, en Piel de asno, que, que trabaja también con los METIS de Canadá, eh, también investigué mucho, vi un montón de documentales, leí reportajes, estudios sociológicos sobre la formación de las naciones originarias en Canadá, la situación actual, el grado de delincuencia que hay en esas poblaciones, por qué hasta ahora siguen sí, en lucha por una legitimación, en fin, investigué un montón para poder instalar a, a, a mis criaturas en ese mundo que era desconocido, pero que a su vez yo me sentía cercana porque nos habíamos mudado a itaca que queda ahí cerquita de Canadá, y viajábamos con cierta frecuencia manejando a, a Canadá. Entonces, sentirme ya en, ¿no? entre los árboles y las montañas de Canadá daba como otra energía que, que pude transmitirle al cuento. Sí, sí. Igual se, se nota muchísimo todo este rigor y esta vocación por ahí, no sé, casi hasta obsesiva por encontrar la naturalidad en las voces. Y también eh, este rigor, rigor investigativo, ¿no? Eh, se nota en cada uno de los detalles, eh, para la gente que nos está viendo y escuchando. Eh, Tierra fresca de su tumba tiene seis cuentos. Cada uno eh, aborda mundos completamente distintos y herencias culturales completamente distintas y cada una está muy bien descrita y cada una es muy enriquecedora. Eh, se aprende mucho de distintas culturas con este libro de Giovanna eh, y, como comentábamos hace un momento, incluso a un nivel eh, casi místico y ritual. Eh, la verdad es una lectura eh, que esperamos pueda circular más, eh, es, es necesaria. Eh, Giovanna Rivero, para quienes nos están viendo y por ahí la están conociendo recién, es una de las voces más importantes de la literatura boliviana actual. Eh, hemos tenido el gusto de conversar con ella esta noche eh, para hablar de su nuevo libro, Tierra Fresca de su Tumba, que está eh, publicado en Bolivia por la editorial El Cuervo y que en estos días está circulando por una eh, gran cantidad de ferias, también la pueden pedir online, pueden contactar a la gente de la editorial Cuervo en sus redes sociales. En Cochabamba está en la plazuela del Granado, tienen un, un estante ahí y en La Paz estarán en el Mercadito Pop. Eh, ha sido un gusto conversar contigo, Giovanna. Eh, de verdad estoy muy contento, eh, admiro mucho tu trabajo eh, como escritora, eh, desde la revista Muy Guas, igual todas las compañeras te tienen mucho cariño y son bastante fans de tus libros, eh, hemos estado hablando mucho de ti en, en estos días, eh, y nada, agradecerte por la predisposición también, por la buena onda siempre de querer conversar y de querer charlar sobre literatura. Gracias a ustedes, Mijaíl. Gracias a vos por eh, llevar esta conversación de tal manera que me relajé un poco más. Estaba un poco nerviosa y te agradezco mucho por haber leído de ese modo Tierra Fresca y también otros libros míos. Y bueno, todo el equipo de Muy, de Muy guaso sabe cuánto aprecio a, a todo ese Dream Team. Y, y les agradezco además por el trabajo periodístico que, como decía Fernando al comienzo, eh, ha sido fundamental en, en los últimos meses de nuestra historia boliviana y en el confinamiento nos han, nos han hecho sentir menos confinados. Gracias. No, gracias a ti, Gio. Esperamos reencontrarnos pronto. Eh, como les decíamos en medio de la conversación, eh, pueden visitar la página web de Giovanna eh, que es giovannarivero.com, para enterarse acerca de sus talleres. Eh, pueden seguirla también a través de las redes sociales y vayan corriendo a buscar Tierra Fresca de su tumba. Además de encontrarse con seis cuentos hermosos, van a encontrarse con un hermoso diseño del libro. Eh, las gráficas que están viendo detrás, nuestros, uh, detrás nuestro ahora en las, pan, en las pantallas eh, tienen un poco de, de los detalles del libro. Así que nada, estamos eh, muy felices, estamos muy felices, es muy guaso y nada, hasta la próxima Gio, hasta la próxima Mishur, eh, Fer que debe estar por ahí también, eh, nada, gracias a todos los que nos han seguido también, un gran abrazo. Gracias.